mm -hmm. Llegó el verano a nuestra ciudad, tal vez aún no lo puedas notar, notar. qué ciudad tan aislada en todo, la silla y la tierra del aire corto. Me di cuenta que me voy quemando, quiero decir la verdad antes que cambie todo. Espero ver el mundo cambiado y no hago nada, las calles se llenan de viento. Me desesperé por hablar con alguien y ahora solo busco dónde estás. Buscaba en calles de nuestras cabezas, las olas del mar se llenan de pena. Ha pasado tiempo sin ver mis veranos Vacaciones largas, todo fue planeado Planeado Mis viejos amigos me esperaban seguir Extraño cuando no tenía vergüenza El verano quedó tiempo con nosotros Ya nada se mueve en el calendario pero recarga fuerzas para ver a febrero Te pagaría por verte de nuevo Tengo el tiempo de cambiar el mundo Observen cómo todo ha vuelto Que no te importe lo que pase fuera Suficiente tienes planeta tierra Miro al espacio en la noche El calor entra en el valle Tengo miedo de no crecer de nuevo Nos vemos en tres meses cuando todo esté igual Llegó el verano a nuestra ciudad Tal vez aún no lo puedas notar Siempre supe que se iba a acabar Solo lo quería disfrutar